Como medio depresivo, medio depresivo estaba. ¿No? Algún tipo de contacto, sí, lo, lo llamaban. Lo... O sea, ¿A pesar de estar separado, ustedes mantenían? Contacto? ¿No tenían ningún tipo de problema? A lo primero tenían algunos problemitas, pero después ya él la ha superado eso. ¿En ¿Eh? el momento que ustedes mantuvieron la relación, que estuvieron juntos, él dio algún tipo de indicio de que podría ser esto en algún momento? Bueno, en algunos momentos, sí. ¿Qué lo decía? que lo iba a hacer? Intento. Intento hacer. Sí. Pero él era una persona normal que tú puedas. Sí, ser. él era muy simpático, muy humilde con toda la gente. Era muy, muy bueno con todas las personas. La gente lo quería muchísimo. Muy trabajador.